Saludos, soy Israel Bangerín. A esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo saber qué están viendo nuestros niños en Netflix. Aquí estoy en el perfil de niños. Aquí eh, Una vez que ustedes se encuentren en esta opción, van a darle clic aquí. Una vez, una, vez, una vez que se salgan de allí, van a tomar cualquier otro perfil que no sea el de niños. Y una vez que hayan ingresado al otro perfil... Van a poder encontrar esta opción aquí donde les va a desplegar aquí esta lista de todos los de todas las pantallas. Y vamos a dar clic aquí en cuenta. Cuando tenemos aquí en cuenta podemos eh, encontrar los perfiles aquí. Y en este caso vamos a verificar qué es, cuál es el editorial del perfil niño. Y en este caso es que el perfil que tengo para niños es este que dice universal damos clic allí y nos vamos a la opción que dice actividad eh, actividad de visualización vamos a dar clic allí y aquí nos va a mostrar qué han visto durante eh, este periodo bueno aquí van a salir los meses y el nombre de las películas que han visto por ejemplo el 15 de este mes estuvieron viendo super heroicos entonces aquí tenemos toda la actividad relacionada Miren, tenemos todo aquí, o sea que aquí y aquí pueden prohibir que ellos también vean un contenido determinado. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.